Está Juan Manuel Queda con nosotros, una de las figuritas más buscadas, o de las figuras, para decirlo, este, no lo tome mal, lo digo simplemente ver, como para presentarlo, políticamente hablando, porque bueno, Malargo está en el centro de la discusión. Gracias por estar con nosotros, Intendente. Un placer. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a toda la producción y por supuesto que a todos los televidentes también. Bueno, nos sigue mucha gente en Malargo, así que es muy, muy valioso su testimonio. Este, horas difíciles, horas esperanzadoras. Este, ¿Por dónde encontrar el momento hoy? de su intendencia en Malargue? Bueno, la verdad que creo que nos hemos acostumbrado a pasar por horas difíciles digo, desde el 10 de diciembre del 2019 que me tocó asumir, tanto en el caso mío como el gobernador bueno y todos los ejecutivos creo que hemos venido pasando por la misma situación, digamos eh, crisis, crisis y crisis con una sola diferencia que en el caso de nuestro departamento por supuesto que empieza a dar impotencia a lo que pasa, digamos, que, que, que no es un dato menor en definitiva, porque uno observa que cada proyecto que, que la población se traza se cae, que cada proyecto, que cada sueño de la población eh, que, que anhela en definitiva se destruye en el camino. Y bueno, y eso genera impotencia en la sociedad. Digo, imagínense, siempre pongo el mismo ejemplo, eh, vivir en el territorio más rico tal vez del país, ¿sí? del país. Porque si uno habla de petróleo lo tenemos, si hablamos de gas lo tenemos si hablamos de uranio lo tenemos, o sea, hoy tendríamos para proveer el uranio del país y lo tenemos, si hablamos de oro lo tenemos, si hablamos de cobre lo tenemos, si hablamos de asfaltita lo tenemos y resulta ser que en definitiva en la mano no tenemos prácticamente nada, tenemos pobreza, turismo tienen, de unas bellezas naturales muy bonitas. me explico, es decir, turismo eh, y eso genera impotencia en definitiva en la población. ¿Se puede porque A ver, vamos por parte, ¿por tesoro el viento o descartado? A ver, nosotros hasta que el presidente no notifique al gobernador, para nosotros no está descartado. De hecho, estamos pensando en hacer una movilización, estamos planteándonos movilizar vecinos desde la cordillera de los Andes hasta la Casa Rosada y en esto lo vamos a hacer porque en definitiva es lo que queremos y creemos que el presidente tiene que escuchar a un pueblo que está en la cordillera de los Andes, donde nace el río grande, porque esto es lo que el presidente también tiene uh -huh. que que saber, y nosotros le tenemos que comentar al presidente, que ¿Usted somos... cree que eso el presidente no lo tiene muy claro? Y la verdad que en los discursos, eh, cuando habló de la presa, primero dijo el Atuel y después habló del Río Negro, nunca habló del Río Grande, el Río Grande es un río 100% mendocino, que recorre prácticamente 150 kilómetros en el interior del departamento de Malargo y de la provincia de Mendoza, es decir, somos los principales custodios y garantes de la calidad del... ...del río, y lo hemos sido durante toda la historia del río... ...porque nosotros... Eh, ...ese río no se administra... ...ese río, Mendoza pierde... ...los 33 metros cúbicos por segundo de agua que tiene... ...van a eh, ir a Buenos Aires... A ...vamos a ir a Buenos Aires... ...estamos convocando a todo el pueblo de Malargue... ...porque el presidente tiene que enterarse de esto... ...y el, y el presidente tiene que tomar una definición... ...en base al pueblo que en definitiva... Eh, ...está aguas arriba... ...como lo digo, que es donde está el glaciar del río grande... ...también de hecho, o sea... Se toman definiciones y nunca se le pregunta a los pueblos, porque somos de pocos habitantes tal vez, de pocos votos, pero nunca se le pregunta a los pueblos aguas arriba realmente lo que... Costó. ¿Hay alguna autocrítica en cómo, a, a, a cómo se manejó la situación? Este, en, en, algunos dicen faltó diálogo, faltó codearse más con las otras provincias, ganar más votos, aunque ya teníamos un antecedente que había claro. sido positivo y esto se reactivó, está clarísima la situación. Yo creo que no, en realidad lo que nos falta es tener más cultura política como corresponde en este país, o sea, el único lugar del país donde puede pasar lo que pasó con Portesuelo al Viento, o sea, del mundo es Argentina. O sea, un laudo archivado, una votación donde cuatro provincias a uno aprueban la obra, una obra que tiene la evaluación de impacto ambiental eh, finalizada, la obra, porque en definitiva es lo que hay, que hay que hacer los estudios sobre la obra esa estrictamente, y un presidente que llega y desarchiva, ¿sí?, Uh -huh. desarchiva este laudo para poder salir a laudar y hacer lo que hacen hoy debúrreme un poco, el laudo de Macri no dejaba ninguna puerta abierta a la posibilidad de solicitar de nuevo este, un, un estudio ambiental y técnicamente algo dejó por eso se pudo laudar uh -huh. Digo, lo, lo pudieron desarchivar sí. ahora, el, el desarchivo que, que marca el presidente es porque pide una evaluación de toda la cuenca Claro, claro. Es lo, es, no donde, es lo Exacto. que no está hecho y acá es donde está la discusión a ver, vos vas a hacer una presa. Primero, no hay ninguna presa del país, ninguna presa del país, que tenga una declaración de impacto ambiental por la ley que pretende el gobernador de La Pampa. Punto uno. O sea, ir a, a esa evaluación es ir a tener una negativa nuevamente en cuatro, cinco, diez o 20 años, si es que sale algún día esa evaluación de impacto a la cuenca. Pero, por otro lado, nosotros, el llenado jamás podría ser por encima de los metros cúbicos correspondientes también a Mendoza. Con lo cual... La presa tenía la evaluación de, de impacto ambiental finalizada en cuanto a la construcción y demás. Lo que el presidente hace es sacar ese laudo y decir, bueno, yo quiero la evaluación ahora de, de toda la cuenca. Lo cual es prácticamente imposible, porque hay que poner de acuerdo, o sea, hay que ponerse de acuerdo con todas las provincias y metes a las distintas provincias en una obra que se da en, en el río grande, que es 100% prácticamente, no prácticamente, es 100%... Dentro de la provincia de Mendoza. Teatro de paso, Agustina. ¿Tiene alguna esperanza de verdad? Sí. Bueno, la verdad es que esto es una esperanza tal vez de, de dirigente. A ver, yo creo que hasta que no, no esté la notificación, puede el presidente puede haber anunciado algo en la pampa que tal vez escriba de otra forma en, uh -huh. es, en esa notificación. Yo sí tengo la esperanza. Al menos vamos a dar la batalla. Creo que no nos podemos quedar callados en este sentido también. no. Es decir, estamos ahí. Está la posibilidad. Nunca estuvimos tan cerca de poder tener la presa de Portezuelo del Viento. De hecho, el gobernador tiene la posibilidad de adjudicar mañana la obra, si es que el presidente laudara a favor. Entonces no podemos perder esa oportunidad. Y también se lo digo a los mendocinos, miren, como lo dijo el presidente en La Pampa, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, el agua es vital para Mendoza. sí Tan vital que ese río, el río más caudaloso, lo perdemos. Pero no lo perdemos desde hoy, lo perdemos desde siempre. ¿sí? Ayer veía una noticia que decían que habían mejorado las inversiones o las propuestas de inversiones en La Pampa luego de la definición del presidente. Yo le puedo asegurar que si nosotros, los mendocinos, los malaruinos, fuéramos al Departamento General de Irrigación y le dijéramos que necesitamos los 33 metros cúbicos por segundo que nos corresponden por ley, con presa o sin presa, ¿sí? la Pampa debería rediscutirse el, el, modelo, uh -huh. el modelo de inversión que están pensando ellos con riego por pivot. Entonces, el acuerdo pasa por ese lado. Es decir, ellos hoy siguen teniendo, en definitiva, creen tener un poder con esta definición y no se dan cuenta que lo que están haciendo es seguir haciendo que las sociedades se peleen. Y la realidad que si hoy a La Pampa le llega agua en cantidad y calidad, es porque los que estamos aguas arriba, no hemos, hecho, hemos hecho que llegue en cantidad uh -huh. y en calidad durante, durante todos los años. Intendente, oh. supongamos que Portesuelo definitivamente <coughs> no se hace, esperamos el laudo, eh, no no sería o el gobierno no quiere llevar adelante un nuevo estudio de impacto ambiental con los tiempos que eso significa. Desde San Rafael la semana pasada estaban manifestando que lo que quieren es unir fuerzas entre los tres departamentos del sur, San Rafael, General Alvear y Malargue, para lograr que los fondos de portesuelo queden en el sur. ¿Usted estaría dispuesto a formar parte de esa cruzada o solamente lo quiere para el departamento de Malargue? A ver, lo primero que nosotros tenemos que buscar es que portesuelo sí, para nosotros hoy... Sigue siendo... Está bien, la pero por eso le ponía el escenario de supongamos que no. Si el presidente laudara en contra, sí. eh, pidiéndonos otro estudio y demás, eh, yo soy consciente, como lo dije recién, no hay ninguna presa del país que haya aprobado, o sea, que, que tenga aprobación de esa declaración de impacto ambiental con esa ley que están planteando. Uh -huh. Con lo cual, tampoco quiero que pasen 10 años y sigamos discutiendo esto y con un dinero que lo podemos usar tal vez para que la gente de, de nuestro departamento esté mejor, de la provincia también esté mejor y demás... Pero bueno, si llegara a ser negativo el escenario, nosotros vamos a venir a pelear por lo que creemos que Malargue necesita, que es un resarcimiento histórico. Uh -huh. Ese resarcimiento, por supuesto, que sabemos y somos conscientes que hay que sentarse en una mesa negociadora uh -huh. y en definitiva eh, para conseguir el mejor acuerdo. Pero creemos que Malargue necesita ese resarcimiento histórico, no solamente por Portezuelo sino que los perjuicios que nos ha generado a nosotros la 77-22 durante más de 14-15 años, que podríamos cuantificarlo a nivel municipio, a nivel de desarrollo también, así como nos pasó con la promoción industrial y se termina logrando lo de Portezuelo del viento, a Malargüe le ha pasado exactamente lo mismo en cuanto al subdesarrollo que le ha generado una ley, en definitiva, que le es propia al departamento. Uh -huh. ¿Me explico? Porque tal vez los vecinos de General Alvear, les pongo un ejemplo, y por eso yo los defiendo también cuando ellos dicen no queremos minería en Alvear, y no, no quieren minería, pero ellos no tienen tal vez minas de oro como las que podemos tener nosotros. Claro no quiero eh, estimulación hidráulica, y pero no tenés petróleo, ¿me explico? Es decir, la ley, se toman definiciones en otro sector donde los que más perjudicados somos, somos nosotros que somos la zona propia, digamos, petrolera, minera, por excelencia. Entonces, en esa mesa de negociación supuesto, que usted plantea, va a poner la minería sobre la mesa. Por supuesto que vamos a poner la minería sobre la mesa, por supuesto que vamos a defender los intereses, nos vamos a sentar en la mesa, pero siempre con un solo pilar, que es el resarcimiento histórico al departamento de Malargo. saldría decir, de los fondos de Portezuelo o, o es otro pedido extra a la provincia? No, debería salir de, yo creo que debería salir de los mismos fondos de Portezuelo si es que no se diera, por supuesto, pero bajo sí, defendiendo el departamento, es decir, nos sentamos en la región, nosotros no tenemos drama, pero en este momento nos vamos a sentar a negociar en bloque y en región, sí, pero el resarcimiento tiene que venir del departamento de Malargo técnicamente. Eh, ¿Por qué cree que, que, que la minería no, no, socialmente es una realidad? Quedó demostrado en el último intento. ¿no? La gente salió a la calle, movilizaciones como pocas veces se han visto aquí en Mendoza, y hay un no contundente. Yo creo que en primer lugar lo que hay que respetar son las voluntades de los pueblos y los gobiernos locales. Y en esto digo, hay que ser pero, pero muy respetuoso. Y en esto, ¿por qué siempre digo lo mismo? Miren, eh, si a mí General Alvear los vecinos dicen, no creo en minería, yo soy el principal... Eh, a ver apoyo también de los vecinos uh -huh. de Alviar. si no quieren minería en Alviar, a ver no vayan por encima de la voluntad de la gente digo y esto es claro lo que hay que hacer en Tucu en Tunuyán me dicen lo mismo en San Carlos lo dicen lo mismo bueno entonces respetemos las voluntades de los gobiernos locales en primera instancia uh -huh. ahora cuando uno va a malargua que tiene casi 42 mil kilómetros cuadrados hace una semana hice 900 kilómetros sin salir del departamento de malargua o sea para que ustedes vean la magnitud en cuanto a superficie, lo que significa. Tenés una ruta que hace 237 kilómetros, prácticamente desde la ciudad de Malargue hasta el límite con Neuquén, sin salir del departamento. Entonces, cuando uno observa, en definitiva, que tenés la licencia social, Malargue tiene ordenanzas pro minera, o sea, el Consejo Deliberante ha declarado... ...al departamento como prominero... ...que no pasa eso en cualquier otro departamento... ...me explico, eso significa que hay licencia social... Uh -huh. ...que los representantes del pueblo están diciendo... ...esto es lo que Malargue es... ...Malargue tiene la historia minera... ...Malargue nace en función de la minería... ...la educación a Malargue llega producto de la mina... ...o sea llega en función de la mina asfaltita en su momento... ...en la segunda guerra mundial... ...si no, fue las primeras, las primeras escuelas rurales... ...que tuvimos en, en el departamento... ...tenemos un colegio técnico químico, industrial y minero, históricamente recordado, ¿sí? que lo que hacemos es exportar conocimiento, porque en definitiva no pueden trabajar en la provincia. Y tenemos una matriz que no nos permite, y acá es donde hay que, hay que ser también eh, muy coherentes en este sentido. Miren, tenemos una matriz que a nosotros no nos permite hacer ni vitivinicultura, eh, como la tiene el Gran Mendoza y los oasis de la Tuela hacia el norte. Eh, no tenemos las posibilidades de la agroindustria de desarrollar. ¿sí? Entonces... Claramente, ¿qué tenemos? Tenemos petróleo, tenemos minería, tenemos la posibilidad de energías renovables, tenemos todo el valor agregado, toda la industria a partir de, de, de esa industria madre que tenemos en ese lugar. Lo que hay que hacer es definir la estrategia provincial para que realmente más largo sea ese parque minero, petrolero, ¿Legalmente energético. puede? ¿Usted va a ir por eso? ¿Van a intentar este Por apartarse. la sanificación sería claro, sí, Apartarse sí, sí. un poco de la 7722 ¿Se puede Se legalmente? Puede. Se puede legalmente, hay que blindarlo bien, por supuesto y, y tiene que haber voluntad a ver acá, ustedes, bueno, en definitiva yo siempre a la gente le he tratado de mostrar lo mismo que no es una discusión entre gallo y medianoche acá hay que poner la cara, uh -huh. hay que decir las cosas como son, hay que discutir abrir el consenso y abrir el panorama para que todos puedan integrarse miren si se diera la, mine eh, la minería para Malargüe, si Malargue pudiera ser ese distrito minero de la provincia de Mendoza, tiene que ser perfecto, es decir, tenemos que tener las instituciones educativas, los organismos de investigación, las asociaciones civiles comprometidas con el ambiente, pero no solamente de Malargüe. hay que invitar a las organizaciones de toda la provincia uh -huh. realmente, a que participen del control y el monitoreo. ¿Tiene este diálogo con los pueblos originarios, con los representantes de los pueblos originarios allí en, en, en Malargue, que quizás tienen algunos otros reclamos? Sí, sí, tenemos, eh, tenemos diálogo, por supuesto en algunos coincidimos, en uh -huh. otros no. Eh, hay coincidencias históricas y otras eh, que, que, que no se coinciden, digamos, desde la historia. Y, y después participamos en algunos proyectos. De hecho, ahora estamos con un proyecto un fideicomiso ganadero donde están uh -huh. participando pueblos originarios dentro del adhiriendo al proyecto nuestro para ver si... Le generamos un mejor, una mejor calidad de vida a los posteriores de Molaro. Intendente, ¿cuánto ingresa ese proyecto de zonificación a la legislatura? El objetivo es, yo dije 60 días, estamos ahí entre los 30 y 45 días de, para, para poder ingresar. Bien. El proyecto y ahí que se empiece a discutir, que lo puedan presenta? llamar. Y lo, lo voy a llevar en, en definitiva, planteé llevarlo yo en su momento, uh -huh. así que, pero bueno, es un detalle que lo vamos pero a terminar de definir en el próximo día también. Que los proyectos en la legislatura dependen mucho del apoyo que puedan otorgar desde el ejecutivo de la provincia. Sí. En ese caso, ¿tiene algún compromiso por parte del gobernador? Miren, yo creo que el mejor compromiso del gobernador fue el que, lo que dijo el otro día, es decir, habilitar el debate en la legislatura, que es el camino. Hay que debatirlo el proyecto, sí. O sea, y esto debe ser claro. Hay que hay que debatirlo, hay que invitar a las, a la, a las distintas, a, a ver, a los consejos deliberantes, a los intendentes. Pero no hay que invitarlos al micrófono nada más, hay que invitarlos a que puedan exponer y que puedan participar, porque el proyecto no solamente va a involucrar eh, la zonificación minera, sino que también la posibilidad de un acuerdo voluntario del uh -huh. 1,5 sobre la producción. Esto ya está instrumentado en San Juan, en Santa Cruz. ¿Cómo sería eso? Es el 1,5 de lo que vende cualquier minera, que es un aporte voluntario que va por fuera de Regalía. Ese 1,5, el 50% queda para el departamento de Malargua, para obras eh, básicas, o sea, obras públicas. Ajá. Tiene que ir con un fondo de afectación específica, porque si no nos convertimos después en, en megas plantas de empleados públicos y no nos sirve. Y el otro 50% o puede ir distribuido con el resto de los departamentos de la provincia para desarrollos, ¿sí? ejemplo, no sé, acueductos, eh, o puede ir al departamento general de irrigación, tal vez. Esto es lo que hay que terminar de discutir. Ahora, cuando hablamos del 1,5, la regalía minera es del 3% con sí. coparticipación. El 1,5 es una... Eh, es un muy buen monto para el desarrollo de los municipios, tanto el nuestro como el resto de la provincia. Esa, esa zonificación tiene que ir con ese 1,5 sí o sí, que nos permite en el futuro generar nuevas estrategias, porque miren, acá hay que ser claro en algo. Eh, yo soy un defensor de la minería porque veo el retraso que hemos tenido en el departamento en los últimos 15 años por no, por no tener habilitada la minería en definitiva eh, ahora. Estos recursos tenemos que invertirlos muy bien desde la parte estatal, porque esos recursos nos vuelven. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que sentar la base del modelo económico de aquí a 20, 30 años de la provincia y, por supuesto, del departamento. Qué discusión interesante sería esa, ¿no? Poder verlo sentado en la mesa, de verdad, sin chicanas, discutiendo este tipo de cosas. Le hago las últimas dos consultas. La primera, la ruta, ese pedazo de ruta que lamentablemente queda este, antes de cruzar a la provincia de Neuquén, que haría también de más Malargue una zona de tránsito mucho más amable hoy para conectarnos con la Patagonia. ¿En qué quedó? Sí, totalmente. Bueno, ahí las gestiones que ha hecho el ministro Mario Isgro, la verdad que has trabajado fuertemente y, y muy bien en ese sentido con el ministro de Infraestructura de Nación, Catópodis. Uh -huh. Hay un compromiso a avanzar en, en, en un proceso licitatorio en los próximos, en los próximos días, esperemos, eh, lo cual sería una muy buena noticia para nosotros. Por supuesto que es un, es un tramo que... Lleva judicializado muchos años, así que ya el gobernador también planteó la posibilidad de, de ser parte, digamos, del juicio para destrabar la situación, porque si no nosotros, en el caso de Malargue, ha quedado metido en un problema judicial, pero que seguimos soportando, en definitiva, el, el mal estado de una ruta y dos puentes que son sumamente peligrosos, Bien. como es el puente del Río Malargue y el ingreso a cada de las brujas, que hoy no están en condiciones. No nos olvidemos que ahí pasan camiones con con 30 mil con kilos todos los días, Bien. digo, con petróleo y demás. Entonces, eh, se necesita una resolución urgente. Ajá. Y por supuesto que también nos daría una vida logística, porque más largo de los últimos dos años, de forma, eh, a ver, se ha convertido turísticamente en un, en un polo de atracción importante en ese claro, sentido. Claro. Pero, Pero necesitamos... Ese pedazo de ruta, necesitamos claramente. Ruta. Y lo último, el azufre. ¿Qué hizo mal? ¿Hay alguna autocrítica? ¿En qué quedó? Bueno, discusión. El azufre viene bien, o sea, uh -huh. fue todo un movimiento y una chicana política, el gobernador, por supuesto, cuando hizo la entrega, a ver, y esto es importante también que se entienda. Cuando se firma un convenio para la administración de las tierras de Potrero de Cordillera, se firma entre, en aquel, en aquel momento el gobernador era Bordón, y, si no me equivoco, Bordón, y, y el gobierno nacional. Y hay un convenio marco para la administración de la tierra. Uh -huh. Ese convenio marco, que son ratificados por cámaras, eh, por congreso y por, por, por legislatura, a ver, jamás una resolución de una autoridad va a ir por fuera de ese convenio. Entonces, cuando el gobernador manda a Fiscalía de Estado, Fiscalía le dice que está todo ok para poder avanzar, el gobernador, el gobernador avanza en asignación, uh -huh. que no es entrega, y esto también hay que entenderlo bien. ¿sí? La asignación lo que le permite a los inversores empezar a hacer los estudios correspondientes para hacer la propuesta final después al gobierno provincial y nacional. ¿Eso qué significa? Los estudios de impacto ambiental, la, el master plan, los estudios propios, a ver si les va a servir determinadas pistas o no, porque en definitiva de las 12.000 hectáreas capaz que terminan después haciendo un centro de 5.000, uh -huh. porque, porque en definitiva la asignación lo que le va a permitir es hacer los estudios formales. Y ahí ellos tienen que proponer al gobierno provincial y al gobierno nacional para poder ir en busca de la tenencia de la, de, de, de la, del terreno. En ese sentido, se hizo digo, todo bien lo que hubo, una chicana política en el medio, que bueno después bajó su nivel de intensidad, porque es lo que pasa, lamentablemente, en este país, ¿me explico? Uh -huh. eh, que, que primero va, digamos, la política por sobre los proyectos y el desarrollo. Son 240 millones de dólares la inversión aproximada. Es, eh, a ver, primero, Mendoza pasa a tener tres centros de esquí, cuatro con penitentes en definitiva, eh, pero tres en el sur, en el centro del país... El único lugar que tenía, tiene prácticamente cinco meses de nieve de calidad, eh, cercano a distintos proyectos turísticos nuestros. Nosotros tenemos hoy Reales del Pehuenche, cerquita de las Loicas, un proyecto ahí local que está espectacular, que están todos invitados también. Las Leñas, por supuesto, los Molles también en, el, en, en la misma cercanía. Pero en definitiva, Mendoza pasa a convertirse en un lugar estratégico un en materia de nieve. Atractivo, y claro. estás a 1.100 kilómetros de, de, de Buenos Aires eh, y, y no tenés que derivarte digo, a la Patagonia. Eh, con muchos más kilómetros en definitiva para los, los centros de esquí. Intendente, gracias. Eh. Lo, hemos, eh, lo hemos aprovechado en el tiempo, nos extendimos un poco, pero bueno, no, no, no es fácil también contar con usted aquí en el estudio, sí. así que le agradecemos la, la presencia. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y, y un último mensaje, miren, muy cortito. Eh, se lo digo a los vecinos de Mendoza en general. Ustedes verán mi insistencia en el tema minero, pero ustedes pónganse en el lugar nuestro también, ¿no? Es decir, nosotros no queremos desarrollo solamente para Malargo. Con la minería pasa como el petróleo, el 60% de los trabajadores hoy son de fuera de Malargo. Con la minería lo que vamos a lograr es que Mendoza esté bien. Vieron cuando hablamos de problemas de salud y es porque no tenemos presupuesto. Entonces la única forma de generar presupuesto es generar producción. Y la única forma de generar producción y aumento de divisas hoy en la provincia de Mendoza, que no todas las provincias lo tienen, es con petróleo y minería. Recién escuchaba que al Banco Central le faltan 2.400 millones de dólares para, eh, de, que tienen de déficit. Uh -huh. Bueno, hace 15 días anunciaron anunciaron 4.000 millones de dólares en un solo proyecto minero en San Juan. Entonces, ustedes conocen la historia de San Juan mucho mejor que nosotros. Fíjense, ahí es donde tenemos que apuntar. Con la diferencia, insisto, que tenemos en Mendoza las mejores universidades, los mejores profesionales, tenemos mejor a ver, tenemos institucionalidad que también es importante, tenemos leyes madres como la del cuidado del uh -huh. agua, en definitiva, que no, que no es una cosa menor. Entonces, es porque queremos el desarrollo realmente y no queremos seguir teniendo hambre. Hay el 40% de los hogares están bajo la línea de pobreza en nuestra Argentina. Mendoza podría estar por fuera de esos, de esos indicadores. Gracias, intendente. Gracias. Muy amable. ¿eh?